La experiencia me ha permitido verdaderamente madurar el concepto de lo que es ser profesor de la universidad, porque yo originalmente soy un profesor normalista. Y el hecho de haberme formado previamente en la escuela normal, creo que es lo que me habilitó para ser profesor en esta universidad desde el año 68, cuando recién iniciaba mis estudios de Pedagogía en Artes Plásticas. Es toda una vida, toda una vida muy grata, feliz. Ha visto muchas generaciones, ya muchos estudiantes que han pasado por acá, muchos colegas que han sido estudiantes y ahora son, son ya colegas de la universidad. Es, digamos, una experiencia muy rica. Contento estar acá realmente para mí es un sueño estar acá realmente me ha dado muchas satisfacciones me ha dado mucho, mucho, mucho me ha hecho crecer en lo personal también he adquirido muchas cosas para mí, una tranquilidad, obviamente, el pertenecer a esta institución. Yo creo que la Universidad del río Bío, bueno, yo de partida estudié en la Universidad del Río Bio, entonces tengo un cariño especial con la institución. Eh, tengo la universidad como mi alma mater. Eh, me encanta el ambiente, el trabajo que se genera en esta institución. Me encanta el trato, eh, la relación que tengo con, con mis colegas, con las la, la autoridades, ¿cierto? Así que yo me siento feliz trabajando acá y por eso digo, espero que sean muchos, muchos años más eh, siendo parte de la lo que siento es emoción, por supuesto también pienso en, en el crecimiento que he tenido desde los 10 años, los diez años que, que llevo en la universidad. Fundamentalmente he crecido en el desarrollo de la docencia, en investigación. Quiero potenciar también actualmente el tema de la extensión académica bueno, y de la gestión también. He eh, tomado responsabilidades nuevas, por ejemplo la representación de la Facultad de Educación y Humanidades ante el Comité de Posgrado, Así que eso también es una nueva responsabilidad y un nuevo desafío. No, una felicidad enorme y la demuestra de gratitud o sea, de mis colegas y a mí para mí es impagable. O sea, agradecidas también con todo estos años que he estado acá y las personas que han sido parte de mi vida también. Sobre todo al departamento de personal, a mis colegas, que sin ella no sería nada tampoco bonito y maravilloso para uno cumplir 35 uno no piensa que puede llegar a esta, a esta instancia de la vida es bonito para uno que lo reconozcan y muy bonito en primer lugar eh, siempre los reconocimientos son bienvenidos más aún cuando se dan en vida y desde esa perspectiva eh, te hace reflexionar y te hace evaluar lo que tú haces. hecho Pienso que siempre es poco lo que podamos hacer, siempre se puede hacer más y mejor. Bueno, me siento muy contenta, eh, agradecida de la Universidad del Bio, Bio de la experiencia que he tenido acá como académica, pero también en, en el cargo en que me desempeño el día de hoy, estoy feliz por aquellos Yo colegas que han cumplido 40, 50 años, un reconocimiento que la universidad eh, nos realiza eh, de, de todos los, los años y el tiempo que le hemos dedicado a este trabajo, que en realidad, eh, personalmente, es un trabajo que, que me gusta mucho. Bueno, en primer lugar, le doy gracias al señor por haber llegado a esta instancia y también a la institución, por, porque, qué sé yo, claro... Seguramente durante tantos años han transcurrido problemas, dificultades, pero se han sabido superar todo. A mí, para mí es un orgullo trabajar aquí en la Universidad del Biobío. lo he dicho siempre desde que empecé, eh, por todas las cosas que he ido haciendo dentro de la misma institución, por las oportunidades que he tenido, me he podido desenvolver bien. No, no o sea, un, un agrado, un orgullo, un, un, muy bien. Yo he, yo he crecido en este lugar digamos eh, eh, laboralmente científicamente entonces eh, entonces yo he visto he visto el digamos el desarrollo que ha tenido no solo no solo yo como persona sino la institución también que, que, que creo que ambas cosas han ido de la mano digamos tanto el desarrollo de la institución como mi, mi propio mi propio digamos quehacer científico y docente ha ido también evolucionando muy, muy feliz porque al final eh, reconocen un, el trabajo que uno está haciendo en, en la oficina, porque no se ve el trabajo arduo que uno hace y que nos reconozcan en esta oportunidad es bueno, feliz. Desgraciadamente ya me estoy postulando para la jubilación, pero el hecho de ser miembro de la Universidad del de ser considerado un profesor aún me satisface profundamente, y es lo que no quisiera dejar de hacer, porque afortunadamente nos acompaña la salud, la cabeza también, aunque estamos más calvos, pero de todos modos, la cabeza nos permite pensar y tener una visión aún creativa y futurista de lo que debemos ser.